Para realizar este tipo de ejercicios tienes que hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la herramienta del elipse. Ya sabes, clic y arrastrar, presionar la tecla de Shift para crear un círculo eh, totalmente perfecto. Ahora en el panel de muestras, clic acá, vamos a elegir los degradados y otra vez nos vamos a quedar con los metálicos. Aquí en los metálicos yo voy a elegir, por ejemplo, este que está acá. Puede ser un, un ejemplo. Vamos acá otra vez con los degradados y yo voy a elegir... Eh, los neutrales que me parece algo interesante vamos a dar otro clic acá vamos a elegir dos tipos de degradados como no necesitamos en el relleno simplemente voy a dar un clic acá y voy a quitar el color de relleno muy bien, ahora si gustas puedes eh, subir un poquito más el tamaño del trazo ahora viene una variante interesante que me gusta muchísimo en este tipo de ejercicios seleccionando el objeto vas a presionar la tecla C en el teclado para activar la herramienta de la tijera vamos a dar un clic aquí y un clic acá, perfecto, podemos tranquilamente tener esta estructura cortada por este lado la parte que está abajo también puedes cambiarle al otro degradado que elegiste anteriormente así que vamos a tener dos objetos con dos degradados pero a este que está aquí al de arriba le vamos a bajar a un tamaño el punto muy bien, ya viene la parte interesante, voy a poner control 1 en el teclado o simplemente doble clic en la manito para hacer un zoom hacia atrás con la herramienta de selección activada, vas a hacer esto, mira, presiona la tecla R en el teclado y puedes elegir cualquier estructura o cualquier lado donde quieras anclar la rotación. Yo lo voy a elegir aquí en la parte derecha. Control, eh, Alt, Click, perdón. Perfecto. Puedes dejar 5 grados, yo lo voy a poner simplemente a 10 grados y vamos a dar clic en copiar. Y Ya sabes, tienes que presionar Control D en el teclado para que puedas hacer este tipo de estructuras. Ahí te quedó súper bien, pero digamos que quieres mejorarlo. Vamos a poner control Z varias veces, otra vez. Ya. No queremos este degradado que está aquí, sino que queremos un degradado quizás de los que ya vienen preconfigurados en Illustrator. Nos vamos a quedar con este. Igual la tecla R, otra vez vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo aquí en la parte inferior. Eh, sería al clic. Ahora vamos a poner, por ejemplo, 15 grados